hola bienvenidos y bienvenidas mi nombre es valeria señoranz yo les voy a hacer una, un breve recorrido por una de las aulas virtuales que utilizamos en la cátedra de grabado eh, básicamente para mostrarles cómo cómo organizamos la cátedra con los diferentes grupos a lo largo de, del año cada grupo tiene su propia aula virtual este manejo entendimos a fines del año 2020 que era el mejor eh, a raíz de las experiencias que nos comentaron los mismos estudiantes. En un principio, eh, una vez que entran al aula, encuentran un pequeño texto de bienvenida donde los arengamos a, a pensar que es posible adaptar un taller que hasta el periodo de pandemia era netamente presencial, se co pueda convertir en un taller virtual. Eh, bueno, Luego van a encontrar los datos, los nombres de los profesores de la cátedra, y algunas consideraciones respecto al cursado de la, de la materia. Ahí están los datos generales que son, mantienen eh, durante todo el cursado, que son los días eh, y horarios de encuentros sincrónicos a través de la plataforma Meet. También está el enlace para conectarse de manera permanente y luego también está eh, un enlace directo al calendario Moodle. Ese calendario es donde eh, hemos registrado todos los encuentros. Eh, virtuales sincrónicos, además de poder registrar ahí cuáles son las fechas de entrega de cada uno de los trabajos. Eh, luego tenemos un espacio donde dice material de interés. Ese espacio contiene todos los PDFs realizados por los profesores en su mayoría de la cátedra y también videos que complementan a esos PDFs. Estos dos ítems, estos dos tanto el de PDFs como el de videos, es común a todas las cátedras, a todas las aulas de, de la cátedra de grabado. Luego tenemos un sector donde están los trabajos prácticos, como comenté, comentamos en el texto, los trabajos prácticos se distribuyen por tema y generalmente teníamos una pequeña presentación de qué había que hacer con este trabajo práctico, quién es el profesor a cargo, en este caso Inés Zaragoza, y luego en un principio los contenidos eh, que son en PDF, y luego, eh, en PDF y en videos, y posteriormente está el trabajo práctico en sí mismo. En el trabajo práctico se desarrolla la técnica específica eh, que hay que trabajar en relación al, a las técnicas de grabado. También cuenta cada trabajo práctico con su foro, con su foro específico y también con su espacio de, de entrega específica. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y por esta posibilidad de, que nos dieron de participar de este concurso.